Ya lo venimos hablando cuando se vino desarrollando esta etapa que está ahora terminando, y bueno, un poco la planificación iba a volver a unificar el servicio de pediatría, que como todos saben, hoy lo tenemos atomizado en tres lugares y queremos volver a, a unir todo el proceso de atención pediátrica en uno solo, inclusive todos los procesos respiratorios y COVID con la mejor tecnología y pensando que esta unidad que se está próxima a abrir... Está próxima a abrir es la primera unidad construida en el país para COVID, específicamente como infraestructura eh, definitiva, y es, la, eh, y es la obra más grande que se está produciendo dentro de la pandemia en lo que es infraestructura fija. ¿no? Porque hemos hecho ampliaciones, hemos hecho eh, módulos, pero no en infraestructura fija, en infraestructura COVID, con nuevos conceptos de de construcción sanitaria, que es lo que estamos viendo hoy. Yo creo que hoy eh, estamos asistiendo a un momento único, que es donde el personal sanitario eh, se pone al lado de infraestructura y arquitectura a diseñar un, un proyecto de, de tamaña magnitud, ¿no? y que significa para nosotros la oportunidad de llevar eh, eh, nuestra experiencia hacia la parte técnica y que de esta unión de esfuerzos salga lo mejor. Yo creo que esta oportunidad eh, el personal de salud la tiene que valorar y la tiene que aprovechar porque estamos construyendo un hospital para muchos años y creo que tenemos que lograr eh, lo que estamos haciendo hoy, sentados con los ingenieros, con los arquitectos, con la infraestructura, viendo qué es lo que vamos a hacer del hospital regional de Rafaela.